Agradecidos de que hoy contamos con la grata presencia de un invitado que para nosotros es muy especial. Una persona que le adornan excelentes condiciones como ser humano, como profesional y como eh, persona en sí, ¿verdad? Un hombre que nosotros pues eh, tenemos muy buena referencia, muy una persona afable. Hablamos del presidente del Colegio de Abogados, Seccional Duarte, nuestro amigo y hermano, Ridani Rodríguez. Un placer eh, para mí estar aquí. Bienvenido, con, hermano, bienvenido. Compartiendo contigo, es un honor estar contigo aquí con mi colega. Ah, sí, somos colegas, somos sí. colegas, sí, qué bueno. Sí. Sí. Bueno, hermano, nosotros eh, hemos venido hace unos días tratando el tema... Básicamente del conflicto que se ha, pues, armado entre el Colegio Dominicano de Abogados y la Cámara de Cuentas. Usted sabe que hay un tema de que la Cámara de Cuenta ha querido, pues, auditar a esa institución porque ellos dicen o quieren, pues, eh, averiguar si hay algún nivel de irregularidades en, en esa institución en términos del presupuesto, entonces se ha creado pues ese conflicto. Nosotros queremos saber de, de su de su boca cuál es eh, la opinión suya como presidente de esta seccional y que si en realidad la cámara de cuentas tiene la categoría eh, constitucional primero o legal para auditar a, al colegio dominicano de abogados. Sí, fíjate se ha hecho un mundo con relación a este tema de que si el colegio puede o no ser auditable. Y vimos un video que lo, lo subió el presidente de, del colegio, Surún Hernández, en su defensa, porque, número uno, él nunca se ha negado a que sea no auditado, porque eh, si bien es cierto que la Cámara de Cuentas es una, un organismo creado de forma constitucional, está establecido en otra constitución. poderes. ¿eh? Sí, pero no menos cierto que su competencia es única y exclusivamente para las instituciones que manejan recursos públicos. Okay. Y ahí es que está la situación, que el Colegio de Abogados es un organismo, una corporación de derecho público, no una, in, no una institución pública, ni siquiera maneja fondos públicos. Entonces, sí eh, fue introducida a petición de Surún Hernández, la incorporación en la ley del, del colegio de abogados de la Cámara de Cuentas, pero para asunto de fiscalización, no de eh, auditoría. porque oh, puede. Puede fiscalizar y puede no, fiscalizar, pero no auditar. Pero no auditar. Pero el artículo 74 y 75 de la ley 319 que rige al colegio. Sí, habla eh, de fiscalizar. Habla de fiscalizar. De fiscalizar. O sea, hay una diferencia en cuanto a lo que es auditar y fiscalización. Sí, la fiscalización habla de la percepción, de la forma de cómo eh, se, se recibe el colegio de abogados, los bienes o lo, lo, los, los recursos pertenecientes a la contribución de los abogados y los usuarios que lo que hacen es pagar un sello, entonces, que está eh, por la ley. Entonces Sí, porque eso es un poquito ahí complicado, porque en realidad... Eh, que, que no manejan recursos públicos bien, eso se entiende, pero en realidad al final del día, los pagos que se hacen a favor del colegio médico son recursos públicos, de porque lo hace la ciudadanía. Eh, no. No, no, no. no. Es, lo hace a digo? título privado. Sí, a título privado, porque ah, es bueno. una ley especial okay. exclusivamente para el colegio de abogados. El colegio de abogados le paga al Estado, ah, le paga eso. al Estado el 10%. Perfecto. Entonces, Suruga ha dicho, es que es una, una persecución política y se entiende. Imagínate que Zurún, que no se ha negado que la auditen, o sea, cuando él sube el video, él le, le pide a ellos, pero déjenme la resolución que autorizan a ustedes a auditarme. Una resolución porque una institución y todo es mediante una decisión por consenso de ellos, no se lo diga. Entonces, imagínate tú que lo auditen, que se permita la, la auditoría y que... No es el caso, pero que haya una distracción de esos bienes. Sur uno es funcionario público. No es posible a la Cámara de Cuentas eh, someter a, a, al, al Congreso, a la Cámara de Diputados, a, a alguna, algún ilícito con relación a corrupción porque no es un funcionario público. ¿Tú entiendes? O sea, Entonces, se ha hecho un aparataje a, queriendo hacerle daño al presidente y al colegio. Entonces, ¿quién está llamado por ley a fiscalizar o auditar a la Cámara de al, a, perdón Cuentas? ¿Al colegio de abogados? Fiscalización, Cámara de cuentas, La misma ley, en el artículo 75 y siguiente, habla de... O sea, el, no se puede auditar, un, un, no hay quien puede no, auditar. No, no, sí, hay un fiscal de cuenta. Pero, un fiscal de cuenta, creado por la ley. ¿Hace un un fiscal adjunto que estaba en desacuerdo con Surum por el tema de... No, pero eso es un fiscal de, de, o sea, de okay. del Tribunal, tribunal Disciplinario. Porque él dice que nunca le dieron la posibilidad de él como hacer su trabajo. ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que pasó ahí? No no manejo esa información porque, imagínate, el presidente es presidente del colegio de abogados, pero deja que la, los, los funcionarios que tienen que ver con el tribunal disciplinario hagan su trabajo. Exacto. Es decir, el fiscal, al igual que un fiscal normal, es quien lleva el caso de los sometimientos de los abogados. O sea, no puede decir un fiscal que no me dejan hacer un trabajo. No, si usted es un suplente y el titular es quien está trabajando, o sea, háblese con el titular a ver qué pasa ahí, pero no no, no el presidente. Entonces, ¿cuál cuál sería, según su, su percepción, el resultado final de este conflicto? ¿Dónde usted cree que esto se va a dilucidar? En los tribunales? ¿En el, tri el Tribunal Constitucional? ¿Dónde usted no. cree que entonces... Porque hay una situación. Sí. Eh, el mismo presidente del Colegio de Abogados dice que contra él hay una persecución política y atribuyó esa persecución, según su Surum, a el ministro administrativo eh, de la presidencia, José Ignacio Paliza. ¿Qué, qué opina usted de eso? Fíjate, no sé si esa persona está detrás de la persona de Surún Hernández, pero sí entendemos y sabemos que Surún se ha abierto mucho frente porque ha representado el colegio de abogados en contra de muchos intereses. Y por ahí es que va la situación. ¿Por qué? Porque fíjate... ¿Se, se ha eh, ganado en, enemigos gratis? Sí, sí ha ganado ah, enemigos, muchos enemigos. Pero ahí. Eh, tú me dices, ¿qué se pretende con eso de la Cámara de Cuentas? Porque... Eh, si Surum le está pidiendo, la, la resolución, simplemente vayan con la resolución y él le va a abrir las puertas para que fiscalicen. Entonces, ¿quién eh, da la resolución? La cámara de cuentas. Ellos mismos. Ellos mismos. Si ellos mismos. Ellos mismos. <risa> ¿Tú entiendes? O sea, que se ha querido es un mundo. Complicado. No, no. Y lejos de hacer eso, de, de hacer, de, de, de presentar la resolución, lo que hacen es que se destapan con una, un, un de supuesto desacato. Un desacato, pero desacato y ustedes son tribunales. ¿Desde cuándo ustedes son tribunales? Pero ellos van a, a, a, ellos van a solicitar la fuerza pública para entrar a, a las oficinas del colegio. Es que no pueden hacerlo. No, ¿Es que no, hay, que no hay mira, un juez es, que, le, que le autorice es que la fuerza pública? No, no hay un desacato, porque desacato es cuando tú estás eh, eh, incumpliendo una decisión judicial. Ellos no son tribunales. Pero si ellos, eh, como, como Cámara de Cuentas, solicitan a un tribunal... La fuerza pública para intervenir al colegio, ¿usted cree que van Ellos a tener pueden, ganancia de causa? Pueden solicitar lo que sea, pero que recuerden, en contra del colegio de abogados. El colegio de abogados, somos 60 mil y pico de abogados, y quienes saben las leyes somos nosotros. Entonces, yeah. por eso es que no, el presidente... No conviene el pleito. Sí, no, no, no, es que no convenga, es que el presidente le ha dicho, cumplan la ley a nosotros los abogados no nos gusta que nos impongan, yeah. al presidente no le gusta que le impongan, entonces el hecho de ellos ir con ese aparataje que fueron eh, eh, una, un convoy de policía sí. y él dice pero ven acá y dónde están los delincuentes o sea sí. fue el, el asunto es hacer un, un aparataje y él le está pidiendo una resolución, pues pide la resolución, vamos, vamos a hacer lo que debe de hacer. Bueno, un conflicto que creo que va para largo, ¿eh? Sí, sí. Va para largo. Antes en otro no. orden, eh, eh, queremos eh, escuchar de su palabra cómo ha sido su gestión. Usted fue reelegido, fue reelecto hace un año, creo, ¿verdad? Sí, ¿no? sí o sea, hace, hace un, aproximadamente hace un año. Un año. Un año sí. Entonces, ¿cómo va su gestión? ¿Cuál es la relación, básicamente, del Colegio eh, de Abogados, seccional Duarte, eh, con la Fiscalía? Porque hemos visto algunas eh, situaciones con la actual eh, incumbente. ¿Cómo se ha seguido manejando esa situación? ¿Cuál Fíjate. es su parecer? de, de cómo, ¿Cómo ustedes califican, como Colegio de Abogados, eh, la gestión del, del actual eh, incumbente eh, del ministerio público tú sabes que es lamentable que la titular de la fiscalía de Duarte no tenga ningún tipo de relación con el colegio de abogado porque ella es enemiga de los abogados pero ella es una persona muy afable y muy, muy eso buena es, e inteligente eso o sea, es lo, me que consta, ella, eh. lo que ella eso eso es, eso es duro eso lo que, es lo está que ella haciendo, hermano ¿Eh? yo siempre hablo hablo claro y responsable nosotros, oh. irresponsablemente, nosotros fuimos la comisión de la directiva a darle la bienvenida a ella cuando fue elegida como titular Única vez que nos reunimos O sea, no han vuelto a tener un acercamiento no, no, no, no, no. ¿Y nosotros, a qué se debe específicamente? Ella es enemiga del, de, de los jueces es una enemiga persona. Digo, enemiga de los los abogados, enemiga ah, bueno. de los abogados. <risa> ah, bueno. Y nosotros, como colegios de abogados, tenemos que hacerle frente a, a todo aquel que atente en contra del ejercicio de, de la policía Pero no la, es posible. La, la, la población eh, eh, pues evalúa positivamente su gestión, la gestión de. Igual población, porque si es la que está judicializada, ven que todos los casos. Se han, eh, eh, tienen una decisión desfavorable para las víctimas, porque el Ministerio Público no hace bien su trabajo. Y nosotros siempre estamos de cara a siempre, a elegirle, a, a, a exigirle que se manejen con transparencia, que hagan la cosa bien, ellos entienden que nosotros siempre lo estamos atacando. Cuarres y Victorio, que era la, el anterior la fiscal, que no. nosotros... Eh, eh, teníamos el mismo papel de ahora Defender a los abogados Pero él se reunía con nosotros semanal Había un problema con un abogado Nosotros íbamos, nos recibía Y trataba de solucionar eso bueno, Esa señora me, no Me extraña no, no, no, no, Porque no. ella es una persona Desde mi punto de vista o sea La conozco, ¿verdad? Y para mí es una persona de muy buenas eh, relaciones es que Una persona vi. muy abierta eh, Como te digo no. eh, La población pues eh, encuentra que ella eh, ha hecho un buen trabajo es tan ¿no? abierta que si ahora mismo tú quieres verla o cualquier abogado quiere verla tiene que buscar una cita para cuando ella le dé la gana no cuando, cuando le dé la gana no, eso, eso es, es abierta eso es, eso la es fiscalía un abogado va a, a solicitar cualquier cosa y bueno, tránquenlo pero básicamente el, la situación porque no es un conflicto, son situaciones la situación real de eso no va más por lo personal que como, como institución. No no no ha porque... habido eh, eh, algún tema que ha tocado no, ha traspasado la parte no, no, no, institucional. No, no será por ese lado. No nosotros no, no, no. Ha habido no, ningún no, tema. no hemos no hemos tenido ningún tipo de roce ni antes de ser fiscal. Han tratado de fiscal? volver a reunirse con ella. Pues nosotros han... somos amigos de todos los fiscales somos amigos personales eh, eh, sí países. excepto de ella. ¿Por qué? Porque te decimos. Así como, como Surún Hernández se ha buscado frente, se ha buscado problemas en representación del colegio, así nosotros aquí. Nosotros no vamos a permitir que a un abogado se le atropelle y nos vamos a quedar sentados. O sea, ¿Usted dice que el Ministerio Público <coughs> de aquí atropella a los abogados? Claro. ¿Pero ¿en, en, de Adiós. qué forma? ¿De Imagínate qué forma? que un abogado va a la fiscalía. Y por cualquier asunto de que no es atendido algo, se moleste y reclame eso. Y que, ah, no, bájenlo y lo metan preso. abogados? A un abogado. Pero yo vi un caso de un abogado ahí que, si bien eh, lo, lo conducieron a la carcelita, como le dicen mm. eh, popularmente, pues él le faltó a un, a un magistrado, según la noticia que, que, que salió. Tú sabes que cuando hay audiencia ahí... Eh, eh, conflictos <coughs> y a veces eh, se alteran, tanto los abogados creyentes y los jueces, hay cualquier palabra descompuesta y el magistrado está en todo el derecho porque es delito de audiencia. Nosotros en ese caso fuimos y, y como colegio eh, tratamos de, de, de solucionar de, el problema solucionar y eso problema. fue en varios minutos. Eh. Perfecto, perfecto. Bueno, pues... Eh, agradecerle, porque usted sabe que el tiempo en televisión es, se va rápido Agradecerle el llamado, la receptividad suya como siempre De venir a esta tribuna del pueblo, Diloné de al punto A tratar estos temas, aunque un poquito rapidito por el tiempo Pero que la población desea escuchar de los actores principales de, de estas instituciones. Así que le agradecemos de nuevo y, y cuente con este espacio como institución y como persona para cualquier pues eh, cosa que deseen pues eh, hacer llegar por estos medios. No, gracias a ti por la invitación. Es, fue todo un honor estar aquí en tu programa y esperamos que nos vuelva a invitar. Gracias a ustedes, hermano. Y a ustedes, eh, gracias por, una vez más, Durar eh, esta hora eh, pegado a su televisor, compartiendo con este su programa Diloné al Punto. Hasta mañana.